La salida económica de Sabrina Rojas y Luciano Castro. Los actores fueron a pasear a la costanera, donde aprovecharon para comer un rico sándwich y pasar un romántico día. Mira las fotos, en la nota. Luego de que se separaran, Sabrina Rojas y Luciano Castro se dieron otra oportunidad. El actor y la modelo se muestran súper enamorados en las redes sociales y comparten salidas a solas sin sus hijos Esperanza y Fausto. Así lo mostró Sabrina en su cuenta de Instagram, donde se la ve en pleno almuerzo gasolero con Luciano. El lugar elegido por los actores fue La Costanera, allí disfrutaron del aire fresco, se sacaron fotos y comieron un rico sanguí de bondiola.